Pedimos que desarrollen una ley que garantice mejores condiciones para la accesibilidad cognitiva. Pedimos elaborar un plan de accesibilidad a la cultura. Le pedimos que haya un plan de actuación para las mujeres o niñas con discapacidad intelectual. Yo sí quería eh, daros un mensaje de esperanza. Y esto, que es lo más complicado que probablemente nos estemos enfrentando desde hace muchísimos años, está claro que lo vamos a superar. En primer lugar, pues agradecer vuestra presencia, la participación de las personas que generosamente nos han ido contando sus experiencias y realmente, pues ver cómo trabajan y cómo se están organizando para los demás, está siendo una guía de, de cómo se tiene que abordar una situación de tanta complejidad y que es un reto para las familias, para las entidades, para nuestras Estructuras federativas y también del ámbito estatal. Digamos, esto, que esta, esta conversación que tenemos hoy tenga un seguimiento aquí en el despacho eh, eh, lo antes posible. Y espacios como este, además, son para nosotros muy útiles. Es decir, nos ayuda a, a tener información, nos ayuda a conocer las preocupaciones de las entidades que trabajáis eh, a pie de terreno y de las personas que... Es la posibilidad, bueno, vamos a tener, afortunadamente, una ley aprobada en poco tiempo. Eh, desde luego el trabajo que lleváis haciendo años y que conozco bien también en mi época de parlamentaria es encomiable y solo puedo felicitar el, el enfoque y la manera en la que estoy trabajando para que las personas con discapacidad, con diversidad funcional tengan todos sus derechos garantizados en, en nuestro país. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué hace? Un mod sobre asesina cognitiva. ¿Enfoque centrado en familia es solo para la infancia? Pensando sobre el futuro. Hemos hablado sobre el presente.